...entonces aquí lo que se trata es de que se reconozca el trabajo... ...un trabajo que no es solo de quitar cuatro papeles". Así que señores de la UMA, la lucha sigue y sentaros a negociar. hemos estado muchos años bien, eh, es una empresa que lleva muchos años aquí, pero cuando en el último convenio eh, se firmó eh, para que nos eh, uniéramos al grupo PSA, nos hicieron una serie de chantajes laborales para seguir aquí en Aragón, entonces tragamos, la gente por miedo firmó un convenio que perdíamos muchos derechos, entonces eh, de estar en una empresa fuerte y muy bien considerados, hemos ido a peor. Hemos ido a peor, tenemos 20 jornadas adicionales firmadas en convenio, los contratos están en peor condiciones y ahora el problema es que hemos firmado unos ritmos de trabajo que son ritmos de trabajo PSA que va por encima de los ritmos de trabajo Opel y eso estaba oculto. y Muchas cosas están saliendo ahora que no se sabían cuando se firmó el convenio. La problemática en Opel es que, a ver, eh, con el aumento de los ritmos que ha habido últimamente debido a la demanda de mercado y demás, que nos dice la empresa constantemente, para justificarlo, eh, ha habido problemas de, de acoplamiento en las distintas secciones con las, con las operaciones que hay, eh, y hay muchos problemas de accidentabilidad, hay muchas bajas que se derivan a la seguridad social, es algo que es el, el pan nuestro de cada día en, en, todos, en todas las empresas, por desgracia, pero que aquí se ve se vea incrementado y que debería de hacer algo más desde los servicios de prevención entendemos y nosotros por nuestra parte en inspección de trabajo ya se denunció en su momento que no había estudios iniciales con carácter previo entendíamos nosotros que debían de ser con carácter previo cuando cambiaba la operativa con el nuevo modelo pero inspección de trabajo vino a resolver que inicial no significaba previo con lo cual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 eh, además de temporales de jornadas de un 65%, cuando en realidad efectivamente se trabajan, pues um, casi todos ellos, más del 100% de la jornada. La situación que hay ahora es bastante tensa porque tenemos gente haciendo el mismo trabajo eh, cobrando varias escalas salariales porque entran en contratos de 67, 65, 75 de jornada y el resto de jornada adicional. Los ritmos de trabajo son ya de locura, eh, andamos por encima del 120, hay muchas bajas, eh, mucha enfermedad laboral, mucho asentismo y está la cuerda muy tensada y esto tiene que estallar por un sitio o por otro porque cada vez contratan a menos gente y no cubren las bajas por enfermedad. Si un trabajador que llega sin, sin experiencia ninguna, sobre todo gente nueva de contratos del 65% y demás, lo dejas ahí, lo sueltas a un puesto de cadena en el que hay unos, unos riesgos ergonómicos que él desconoce o que por su impetuosidad y demás va a poner más en riesgo su salud laboral, pues eso significa que va a tener más accidentabilidad y significa que va a tener más, más problemas de enfermedades laborales a futuro y por desgracia cada vez un futuro más cercano no es como antes que se desarrollaban a más a largo plazo. Ahora ya tenemos gente que a los dos o tres años ya empieza a estar bastante tocada. Lo más relevante que tenemos últimamente es que se está despidiendo a trabajadores por incapacidad sobrevenida. Algo que, que no había sucedido aquí y, y que son compañeros que se encuentran en una situación de salud mala, que se encuentran con que les dan el alta desde el INS y aquí en vez de reubicarlos tal y como obliga el convenio a reubicarlos y ponerle un puesto de trabajo en condiciones, lo que hacen es o no reubicarlos y forzarlos a trabajar lo que puedan o aguanten en otros sitios o eh, si, no hay, si ellos no ven puesto de trabajo los echan directamente por la incapacidad sobrevenida. También nos preocupa mucho y eso está relacionado con la salud laboral. Ha habido dos compañeros que recientemente, uno de mantenimiento y otro de, de producción, que han perdido parte de, de las falanges del dedo corazón, si no me equivoco en el dedo corazón ambos. Y bueno, eso hacía mucho tiempo que no pasaba y más, por ejemplo, en, en producción. O sea, la empresa pues obviamente alega que, que el compañero, el de producción, no había tomado las medidas necesarias, que eso es cuestionable. ...y el mantenimiento ha habido algún otro caso tiempos atrás... ...pero sí que se están acumulando demasiado en, en cortos espacios de tiempo. Hemos hecho varias movilizaciones... ...hemos hecho movilizaciones de asambleas de afiliados... ...de asamblea de empleados... ...hicimos una concentración en la Plaza España... ...y luego eh, hemos, para eh, proteger la salud laboral... ...y a favor de la conciliación familiar... Hemos hecho una huelga en sábado, que es la jornada adicional, pero la empresa nos coaccionó bastante a todos, a nosotros como sindicato y a los trabajadores, y por la presión que hemos tenido, sobre todo los trabajadores, nos, nos han apoyado y no, no ha habido un apoyo que esperábamos, siendo que la gente está al límite, pero el miedo... los los tiene paralizados a la plantilla. Están siempre amenazando con que va a haber despidos, con que te van a quitar de tu puesto o que se van a ir. bueno que Igual se van si, si hacemos presión. Algo que nos preocupa mucho eh, es el, el espíritu o la, o la forma de trabajar de, de, de esta empresa. No sé si ha sido a consecuencia de ser comprados por el Grupo PSA, en la que se está generando un ambiente de, de coacción, de miedo hacia los trabajadores, y, y eso es lo que nos gustaría que no, que no fuera más allá, porque se está amenazando a los compañeros hasta... con quién hablan o, o con quién se acercan, se está amenazando para que no participe ni en asambleas, ni en, ni en concentraciones y eso es algo que nos preocupa muy mucho, porque eso es algo que puede influir directamente en lo que nosotros intentamos mejorar. El trabajador que crea que hay que luchar no puede estar coaccionado por miedo y demás, sino porque nosotros entendemos que lo que hay que hacer es defender nuestros derechos, que no queremos nada más. Estamos en una en una época que, que parece esto más que un puesto de trabajo, una secta en la que la empresa actúa igual que cualquier otra secta. Obviamente los, los intereses de, de Opel, PSA, vamos a decirlo así, pues simplemente es incrementar la, sus beneficios y todo ello pues va a costa de aumentar los ritmos de la cadena y entre tanta vorágine de, de incrementos de ritmos de cadena y demás, pues seguramente no, eh, si lo constatamos, no es que sea seguramente si no lo constatamos, hay, hay pérdidas de, de calidad de trabajo y de prevención de riesgos y de salud laboral al final del cabo. Para mí una de las cosas peores que hay ahora en la empresa, que es la mejor manera que nos desunen, es que por el mismo trabajo haya distintos salarios y distintos contratos. Entonces, por ejemplo, los veteranos que ya llevamos aquí 30 30 y tantos años, nos movilizamos, o se movilizan poco, porque tienen ya la vida solucionada, pero la juventud que viene está con unos salarios muy bajos y una, una tensión laboral y unos ritmos insostenibles. Yo considero que el mismo trabajo, el mismo salario, y habría que luchar para que tuvieran contrato de 100% de jornada laboral. Entonces la gente sí que defendería más su puesto de trabajo, pues contratos indefinidos, y si están en precario, ellos, pues con el miedo pues no se mueven, o sea, se agarran a 800 o 900 euros que es lo único que tienen. La CGT lo que pide es eh, fundamentalmente eh, que se defienda nuestra salud en los puestos de trabajo, según marca la ley mínimo, aunque nos gustaría mucho más. Eh, sobre todo exigimos eh, la conciliación, que hoy en día también es imposible, algo que se me ha olvidado antes, es imposible por los por la distribución irregular de la jornada y, sobre todo, lo que más exigimos de cara, de cara al futuro eh, es que haya una contratación de acuerdo a, a las necesidades reales que hay de la producción. No podemos estar produciendo, haciendo récord de producción y con contratos precarios, porque hoy en día ya son precarios, y con gente que, que están con contratos del 65%.